no me lo toquen. ¿Cómo <risa> no, es? Que no me lo toquen, no pueden. No ya, pueden. no me lo toquen. Yo no hablé nada, señores. No hablé nada. No, no, mi hermano. Señores, hoy. Ah, bueno. Hay que se riegue a la cueva. De verdad. Y, pero aquí hay siete camarógrafos ahora. Eh, yo nunca he visto tanto, tanto camarógrafo. Eh. Hoy tenemos una invitada especial. Eh que ella está encargada eh, de la organización de... Eventos. Muy linda, por cierto. Ella es una sí, muchacha ella fue muy Reina bonita. Santa eh. Ana. Fue Reina Santana. Fue Reina Santana. Es eh, eh, un aplauso. Un aplauso. Eh, eh, eh. Y ¡Qué hoy es multitud. ¡Multitud! Hay... ¡Qué multitud. Yo no Ay, vi ya, ese cuando vino. ¿Cómo se llama? El amigo tuyo. No estaba aquí. No, muchachos. Bueno. Eh, bienvenida, mi amor, para que las personas te conozcan. Tigre hey, hey, hey, las redes sociales. Nada, buenas tardes, un placer y muchas gracias por recibirme en su plataforma televisiva. Que realmente tengo ratico aquí, ya estoy, ya da de risa. Eh, todo, Pero todo. vamos a eso. Nada, eh, Somos parte de la organización del Reinado Santa Ana que por la situación sanitaria que se está dando no solamente en nuestro país, sino en el mundo, pues de esta vez lo haremos de una manera muy peculiar, en este caso de manera virtual. Eh, dices que de la forma de que se está organizando. Espérate, que me está mirando a mí como, como un muñequito ah, yo, yo estoy prestando eh, atención. Yo creo, yo digo, yo, yo, yo <tose> digo, pero venga, que esta falta de respeto están riendo aquí. Yo iba, yo estaba aquí ya. No, pero yo cuenta, a a el señor Neto Flow tiene una No mirada. prestando atención no, a lo que ella está okay. diciendo. Yarisa eh, Yarisa, ¿cómo es que se llama? Yarisa. Martínez fue Reina Santa Ana. Yarisa. ¿Cómo, la, ¿Cómo ustedes se comunicaron con las chicas para que fueran con, eh, candidatas a pesar de a pesar de lo que está sucediendo en el, esto de la pandemia? Nosotros en primer lugar iniciamos con las redes sociales, que ahora sabemos que es un impacto súper fuerte. Eh, luego hicimos un pequeño media tours y ahí la semana pasada culminamos eh, ya lo que fue la, la reclusión de las chicas. En cuanto a la preparación, como todos saben, eh, las chicas siempre tienen que reunirse y por la situación sanitaria ha sido un, un poco difícil Porque hemos de mantener un distanciamiento social Pero tratamos de comunicarle a los padres que quisieron inscribir a sus chicas Que estamos tomando muy en serio las medidas de prevención y el distanciamiento social O sea que nosotros en las redes sociales, en la televisión le dimos fuego a eso ¿Cuánto dijeron? ¿Cuánto eligieron? Eran 15 y 15, qué fisna. La gente me tiene a mí. <risa> eh. Eran 15 y se eliminó una porque no cumplía con ciertos requisitos. Entonces contamos con 14 por el momento. Neto Flow está deslumbrado. Eh. No, no, no, yo, estoy ay, atención. Mío, yo estoy prestando atención a lo que ella está uh -huh. diciendo. Eh, fue Al principio fue muy criticado, ¿entiendes? Uh -huh. Porque pensaban que eh, no iban a cumplir con los protocolos de, uh -huh. de la seguridad. Eh, ¿Se puede incluir más jovencita? ¿Todavía están a tiempo para...? No, ya cerramos lo que fue las inscripciones Sí me gustaría Ahora una etapa de... Eh, ya ningún... el sábado es la final uh -huh. En cuanto a las críticas Sí, lo que pasa es que ustedes o algunas personas Han asistido al salón del ayuntamiento municipal Es un salón con capacidad de casi 200 personas sí. Con, con 15, 14 chicas más un maestro o sea, nosotros tenemos un distanciamiento social más que, es, que el que es requerido. O sea, y tomamos bien a pecho todo esto, porque imagínate que nos haga una muchachita desenferma, o que tengamos nosotros, yo tengo una bebé de nueve meses, okay. y yo debo de tener un cuidado también especial. Y lo que queremos buscar es que la tradición no se pierda, tratamos de buscar un poquito de alegría dentro de tanta tristeza, y... Buscar la manera, como hemos buscado la manera ante, ante todo esto, con muchísimas cosas más. Mira, okay. ¿de qué forma, me dice que es el sábado, sí. de qué forma se llevará el concurso? ¿Cómo, ¿Qué se va a evaluar? ¿Qué, cómo, ¿Cuáles serán las formas de las que las personas podrán enterarse? Eh, porque hay personas que van a querer ver cómo seleccionan a su favorita o todo eso. ¿Cómo va a ser? Eh, ¿Qué es lo que va a suceder el sábado específicamente? Mira, cuando yo hice el pequeño media tours uh -huh. para reclutar a las chicas, eh, habíamos mencionado que iba a ser por votaciones vía likes en una plataforma digital, que en este caso era Instagram. Uh -huh. Ya habíamos comenzado a publicar algunas fotos para ir aumentando los likes de las chicas, pero como en este país nunca falta, <risa> señores, había unas cuantas trampitas y nosotros decidimos para hacerlo de una manera más limpia, ya incluir los jurados, pero aún así se hará de manera virtual, con distanciamiento social, con simplemente dos o tres jurados que van a estar ahí y las chicas, con su distanciamiento social, con las medidas de higiene correctamente bien llevadas y pues el sábado se hará normalmente el concurso, como siempre se hace, con sus medidas de prevención. O sea, siempre. tú dices... Que se hará normalmente en ese sentido de que se hará pasarela y todo. Eh, pasarela, eso. su prueba de talento, su prueba de conocimiento. Que no te respondí la pregunta Y es uh -huh. que se hará por la misma plataforma digital Como te había comentado Instagram que será Arroba Santana 2020 uh -huh. Todos pueden seguirlo Recuérdense que esto es un espectáculo Que nosotros montamos especialmente Para el pueblo franco macorizano Y que la reina Santana No es la reina del ayuntamiento Es la reina de todo San Francisco de Macorís Y me gustaría que todo el pueblo franco macorizano Se decita el 25 Que nos sigan a través de la página de Instagram Arroba Reina 2020 para que así puedan llevar todo el trayecto de las chicas y apoyar a su favorita también recordarles que por favor no sigan un fanatismo recuerden que podemos votar por mis fotogénica que tiene un premio en efectivo uh -huh. también eh, y nada que apoyan a la persona que ustedes entiendan que puede ser digna de llevar la corona de San Francisco de Macorís. Pero eso es bueno porque la especificación que tú diste de cómo se va a realizar el concurso. Entonces, será en un lugar específico. Sí, en el salón del ayuntamiento. En Municipal. el salón del ayuntamiento. Se va a pasar de, de forma televisiva o la persona, algunas personas tendrán eh, de forma presencial. Y a qué hora sería? Porque si es una hora específica, o sea, eh, si es de, de, de después de las 5 de la tarde, hay toque de queda. Sí, mira. Nosotros estamos todavía en la parte de la organización de que si lo, se lo grabamos y se lo publicamos en la página o si lo hacemos en vivo. Creo que será de manera grabada para no hacer la aglomeración de las mismas chicas, pero por el momento... Creo que lo haremos en vivo, pero por eso le digo a las personas que nos sigan a través de la página de Instagram, porque ahí nosotros día por día vamos publicando el trayecto de las chicas, vamos publicando un sinnúmero de informaciones que sería muy importante que las personas le den seguimiento a esto. Entiendo. Eh, la, no, una pregunta, ¿dónde están las chicas Santana que ganaron el año pasado? Pues yo como que no le he visto, neto. Yo no la he vuelto a ver. ¿Dónde están esas sí, porque... chicas? Yo no sé... Yo no? me pregunto lo mismo... <risa> y en el ayuntamiento <risa> no, también nos preguntamos lo mismo... Sí, porque como que no hacen vida social, digo yo... Eh, la, Pero la, ¿cómo, la, que le, ¿cómo que le...? que le. Te no, lo digo porque primero, yo soy encargado... O sea, yo soy quien manejo la, eh, la, las redes de, de, de, del ayuntamiento... Tú no lo sabes... Y también soy director de medios de, de la página de Telenor... Y yo... Yo yo no le he visto a la chica... Por eso te pregunto... cuando ganan? ¿Dónde están metidas? Porque a ella no le he visto... Nosotros también nos preguntamos lo mismo... <risa> Digo yo eh. <risa> ah, ah, supongo que ese día van a estar ahí Estamos tratando de comunicarnos Ah, oye, todavía no podido comunicarse <risa> eh, eh. Tienen Instagram eh. Bueno, amor, mil gracias Gracias a ustedes eh, Las personas, recordarles cómo es el Instagram Repítelo para que la persona No el Santana tuyo, porque están preguntando 2020. Están preguntando por el tuyo aquí, pero no es el tuyo Hablamos no. del Instagram, del, del, de la vaina. Porque Tampoco me... soy yo que le voy a responder. O sea, ok. No, porque también tiran por ahí. mira acá el número de las rubitas que estaban en los sobrosos. ¿Eh? ¿Qué? Dime, eh, repítelo. Arroba Reinado Santa Ana 2020. Ahí vamos a estar publicando absolutamente todo lo que usted quiere saber respectivo al concurso. Eh, vamos a tener premios en efectivo. Neto, 100, neto. mil pesos en efectivo dividido, eh. entre dividido entre reina, dividido. virreina y princesa. Pero el premio principal, que creo que es el más importante, que es la beca de estudios para las tres, Reina, Virreina y Princesa, que tendrán sus estudios totalmente pagos. Yo creo que eso es algo por encima del, de, de un premio económico. Tú, haces claro. redes sociales. No tienes redes sociales, pero los tigres me tienen el teléfono. <ríe> tú entiendes, entonces eso es algo privado es un problema reto, reto, es algo privado, no, son sociales las redes ¿no? ¿Es que no Hoy andamos decir hoy andamos pap en anda papel de trabajo es decir muchachos pueden retirarlo yo es. tengo esposo el esposo mío me tiene que estar chequeando en la ay, casa ay vale. mujer casada ay. Hey. tenía ay. que decirlo desde el principio soy casada <risa> buenas tardes <risa> para que los tigres se pudieran <risa> No, el esposo mío tiene que estarse conmigo una palomita feliz allá. Ay, ay, ay. Apoyemos a las chicas, no solamente porque es un, la gente entiende que, no, porque es un concurso de belleza. Estas muchachas que han sido seleccionadas, han tenido una buena preparación, hay que decirlo, después de Alex Díaz, con eso de la beca, que el alcalde Alex Díaz en el momento y se integró. Que hay personas que han estudiado pues, a través de esas becas. Y eso ha ayuda muchísimo a personas que no solamente usted cree que lo económico o es sea, el dinero, sino también personas que necesitan eh, caminar con una buena preparación y eso lo ayuda en la universidad. Tú sabes que fuera y aparte de tú ganar el reinado, uh -huh. yo gané hace cuatro años. Y los conocimientos que yo adquirí tanto en los entrenamientos como en mi año de reina me han servido para la vida diaria, para mi empresa tanto para mi familia y hasta para los mismos medios, igual que también tengo compañeras que participaron conmigo, tengo amigas que han participado otros años, que no han resultado ganadoras y han tenido una carrera exitosa, o sea, los conocimientos que tú adquieres aquí son sobrevaluados, o sea, no tienen un valor económico. Y otra cosa, mucha gente entiende que el certamen Santa Ana o una reina de belleza en sí, eh, creen que una reina de belleza es sinónimo de porte, de elegancia, pero no es ni debe de ser así. También dale O sea, imagínate una reina de belleza sentándose aquí y no sepa ni siquiera cómo decirte hola de un te en un teléfono. O sea, una reina de belleza tiene que ser más. Tiene que ser una joven altruista, una joven elocuente, capaz de distribuir su tiempo... En las cosas que realmente sean importantes Tanto para San Francisco de Macorís Como para ella como persona En este caso ponemos de ejemplo A la misma reina actual Que hago un llamado a través de aquí del Atención, programa Atención, Neto, cámara, por favor tanto. Que la gente te escucha, Neto, por favor Muchacha, parece <risa> Que te están buscando pero, pero eso es un papel que Mi amigo Omar Mi amigo Omar Como este programa en, en redes sociales Tiene muchos ratings, etiquétenla a ella Vale. Mi amigo Omar, ¿dónde está Omar? No vino, Mar? ¿Qué fue? No, no señores, el certamen Santana es una plataforma muy bonita y cualquier chica que tenga la oportunidad de ganar este concurso debe de saber que tiene que aprovecharlo, tratar de explotar su talento como pueda. Señores, estos tigres me tienen aquí nerviosa ya, porque tienen como un meneo, <risa> un pa' allá y un pa' acá y una cosa. Señores, eh, ya el programa finalizó. Vamos a despedir con un video gracias a Yaritza, eh, Yaritza Martínez Martínez. Gracias a ustedes. Por visitarnos aquí en el programa. Eh, muy, eh, pues, eh, aquí los camarógrafos están todos aquí. Eh, eh, por favor, distanciamiento social. Eh, pero nada, gracias a ella y a las chicas que se que buena suerte, eh, vamos a... Vamos a traer a la reina después aquí para que la conozcan sí, y sí, le puedan sí, dar sí, lata. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Es, que, es que traerla ya el lunes, tiene que traerla ganadora aquí. Entonces, gracias a las personas que nos siguen viendo a través del 310, canal 10 de Telenor, miren este video a través de las redes sociales y nos vemos mañana. Así que nada, ya ustedes saben,